De esto y tú tampoco sí. Somos diferentes Aunque casi muy por poco Sé que toco a tu espíritu Y este llega al límite oh, Y me dices Que quieres ir más lento Pero sigue. Sí es siempre pides que detenga A mi intensidad tu piensas Que se protegerás De un golpe de tristeza ya Estás acostumbrada Ambos lo estamos Me corrijo Va. Y es que vivimos en el mundo de los fríos Donde la esperanza no vale nada y nada real es nada. te quiero es solo eso y se puede vender El lugar de donde tú y yo somos no es este Siéntelo en tu interior, conecta con mi mente Veme tú y consigue darte cuenta De que, que mi calidez no es usual pero no quema que El miedo a nunca ser feliz es lo que vuelve al cielo gris te di mi corazón porque yo confío en ti Des Es de verdad la oportunidad de sol. Ahora que te veo me doy cuenta de algo yo Salgo de la atmósfera y te dejo de largo Me hace falta dulzura, es que me duele que sufras Pero la verdad no sé qué hacer para que dejes las dudas Tú me dices que seguirás a lo que sientas Pero a veces cuando te hablo yo siento que te congelas Te alejas, me dejas y la, la verdad eso duele sí. No digas que eres esfuerzo es que aún no comprendo la luz de tu interior como un sol en el planeta Pupilas dilatadas de tu alma son las huellas Tienes un corazón más grande que la mayoría Pero temes que al librarlo alguien te lastimaría y la estabilidad asusta, yo sé, sé que, que nos bien Del mundo de los fríos tú y yo podemos trascender Ser dos luceros en el firmamento eterno va Dejando atrás la apariencia y sobre todo al miedo si descubre mi alma, consigue Y conmigo vuela, vamos Maricela Hasta las estrellas, siempre que tú quieras Aquí estoy hasta el final, desde hoy eres inmortal Desde que estoy contigo, la verdad ya no siento frío Quiero que me sientas con el alma, y que me tengas en tu vida sin tocarla, que seas mi musa única y dorada y escapemos del mundo de los fríos.